Buenos días, Egunon. Bienvenidos a este nuevo webinar desde la Delegación de Navarra ante la Unión Europea. En esta ocasión vamos a compartir reflexiones sobre cómo acabar con la práctica del greenwashing y sobre la nueva Directiva Europea de Green Claims. Eh, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por compartir este rato con nosotros y nos da la bienvenida institucional nuestra Consejera Regional de Relaciones Ciudadanas, eh, Ana Buenos días. Buenos días a todos y a todas, según on, etauong etorriak torriak, vestebein, nafarko, gobernua, Bruseland, duen, ordezkaritzak batera. Ekimenonek Europa Coga y Burus, Antola batera. Yarnalibateda. Taquisones, Equimenonek, Europa, Nafarrada, Rildu Nairu, Amago segundain, andola cheno y ditu formacio envides. Prestacucha Sayo Agüeta, Nafarraco, Edal yein, de desachensaisquien, Europa Coga inaugurate, jorratzen Chenditugo. Gaur Foro Greenwashing, Edo, Ecosudicheta, Dichona, Jorratu, Cordugu, Europa, Sayestra, Tu, Naiduen, Fenomenoa, Verdeaden, Sparruan, Neuriac, Aplicatus. Decía que bienvenidas, bienvenidos a las más de 90 personas que hoy participáis en esta nueva jornada organizada por la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas sobre temas europeos. Como ya conocéis, esta iniciativa trata de acercar Europa a Navarra a través de decisiones de formación que cada 15 días aproximadamente se organizan y en las que tratamos las principales temáticas de Europa de interés para los agentes y las entidades navarras. Hoy en este foro abordaremos el denominado Greenwashing o ecoblanqueo, un fenómeno que Europa quiere erradicar aplicando medidas en marco del Pacto Verde. Quisiera recordar que este último constituye la respuesta de la Unión Europea a los desafíos del clima y el medio ambiente con la vista puesta en las generaciones presentes y futuras. Su cometido es, mediante una transición justa e integradora, transformar Europa en una sociedad equitativa y próspera con una economía eficiente en el uso de los recursos, en la que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y que proteja tanto el capital natural como la salud y el bienestar de la ciudadanía frente a los riesgos y efectos medioambientales. Evitar el blanqueo ecológico de las empresas impidiendo que sus marcas parezcan más sostenibles de lo que realmente son es una línea de trabajo coherente con este pacto verde. También lo es proteger a los consumidores, facilitándoles información fiable y verificable, porque ello contribuye a su toma de decisiones con conocimiento de causa y al mismo tiempo al impulso de la economía circular, un modelo que precisamente plantea el empoderamiento de los ciudadanos en este tipo de cuestiones. Son planteamientos que asimismo concuerdan con los objetivos de desarrollo sostenible, como el derecho a un medio ambiente saludable que promueva las condiciones necesarias para ejercer un consumo responsable y tendente a la sostenibilidad, el derecho a la soberanía alimentaria vinculada a los productos locales y de estación y a un consumo responsable basado en la prevención del desperdicio alimentario. La garantía de funcionalidad con arreglo al ciclo de vida útil esperado de todo bien o servicio y el derecho de acceso a bienes o servicios obtenidos según modelos de producción y consumo éticos son conceptos también vinculados a estas estrategias hacia las que se encamina la Unión Europea. Por eso nos satisface confluir en actos como el de hoy, una jornada con una gran concurrencia de público en la que de la mano de la Comisión Europea, con Eva Funken, podremos conocer la nueva directiva europea sobre Green clean Claims. Contaremos asimismo con la intervención de Blanca Morales, coordinadora senior para el Ecolabel de EU, European Environment Bureau, quien nos acercará a la idea de acabar con el greenwashing y mejorar la protección de los consumidores. También habrá oportunidad de abordar las políticas de Navarra en relación con el consumo responsable, la economía circular y los derechos de nueva generación de los consumidores con César López Dios, director del Servicio de Consumo y Arbitraje del Gobierno de Navarra. El director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, será quien clausure este seminario. Para nosotros, el tipo de sociedad para el Gobierno de Navarra, el tipo de sociedad basado en el interés general, el bien común, el bienestar y el progreso... Es un modelo que solo puede garantizarse con el esfuerzo continuo de las instituciones, pero también de la ciudadanía. Y es ahí donde entran en juego encuentros como el que hoy nos reúne para compartir conocimientos, poner en común experiencias y favorecer sinergias. Y, como no, también el papel de los profesionales y el de los agentes sociales que de forma activa estáis participando en este empeño. Gracias, es que recasco, por lo tanto, a las y los ponentes que nos acompañan hoy. Y a todas vosotras y vosotros por asistir a esta jornada, que estoy segura, va a resultar muy ilustrativa y que esperemos se vea también enriquecida con vuestra participación. Muchas gracias, que recalco. Muchas gracias, consejera. Pasamos a la gracias. presentación de Eva Funken, eh, que trabaja en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y nos va a contar eh, la nueva directiva sobre el Green play. Welcome, Eva. The floor is yours. Um, buenos dias. Buenos dias. Uh, lo siento, no hablo espanol, so to avoid any further embarrassment, um I will continue in English. Please let me know if there are any um uh, problems with the slides, but it looks to be fine. Um so good morning everyone. Um indeed I've been working here in DG Environment um working on green claims. Um, for the last six or seven months. Um, and we're very happy to have it uh, to have it had adopted um, earlier this year, a month ago in March. Um, and the efforts behind tackling green claims really started from the problem um, of greenwashing. We found in several studies that um, misleading claims are very present in the European market. 53% of claims studied in the 2020 inventory uh, provided vague, misleading or unfounded environmental information on the different products. And we even found that 40% of claims are completely unsubstantiated. There's nothing backing, there's no information, no proof backing them up. And we can see that this um, occurs in a variety of sectors, as you can see on, on the right side of the slide. So with this proposal, uh, what the EU aims to achieve is really to protect consumers and companies from greenwashing. We really want to enable consumers to make informed purchasing decisions based on credible environmental claims and labels. Um, so based on information that is substantiated, verified and reliable. On the other hand, this proposal also aims at boosting the competitiveness of economic operators that actually make an effort to increase their environmental sustainability compared to those that don't and make the same claims. Um, so in, in that sense, we really want to improve the legal certainty of all environmental communication and level the playing field across the single market. And, of course, all of these efforts um, are in the same vein of accelerating the green transition towards a circular, clean and climate-neutral economy. So, let's dive in a little bit on uh, what exactly are we regulating with this proposal. So, um, as you may be aware, there is already a consumer protection legislation, a framework comprised of the unfair commercial practices directive that is currently being uh, amended by a proposal to empower consumers for the green transitions. And this consumer protection framework really sets the general principles of um, against greenwashing. So it says it basically targets business to consumer commercial communication and sets general principles Um, including the ban of unsubstantiated claims and misleading claims in general. And so here with the Green Claims Directive, we really are a complement to that existing legislation. We also cover business-to-consumer commercial communications. So not business-to-business. -business. Um, however, here we really focus on explicit environmental claims, whereas the consumer protection framework focuses on sustainability claims in general, we only target the green claims directive only targets voluntary explicit environmental claims. Um, so as I said, it builds upon the current consumer framework and in case of any conflicts, of course, the general principles uh, prevail. What's interesting to note is that our directive does not apply to any environmental claim or any environmental information that is already substantiated or regulated more by other union rules, be they existing or future. So when you look at, for example, the regulation on the organic label, um, we do not touch on our, the organic label at all, or the EU eco label as well is completely outside of the scope, uh, since they are already established, the rules already established in union legislation. So now let's dive into actually what are we setting what are the rules that we are setting. Um, so first of all, as I mentioned, uh, we the unsubstantiated claims are already banned. And so here we're setting the rules on how companies can substantiate their claims, their commercial communications. And so we really wanted to make sure with all these rules that um, the substantiation behind these claims is credible and proportionate. So that means that we require it, the assessment behind the substantiation needs to be backed by scientific evidence and needs to take into account the relevant international standards. Um, we also wanted to make sure that the claim addresses significant Um, impacts and issues from a life cycle perspective. So we really want to make sure that, we, that the company identifies the trade-offs between the different impacts that their products or their organization has. However, we are still keeping it proportionate in a sense that we don't require a full life cycle assessment for every type of claim. We're really taking here a bird's eye view. So if a claim is very specific, On uh, a very particular aspect that doesn't need that and that is very specific, we don't require the company to do a full life cycle assessment of their whole organization in order to claim only that specific, um, the specific aspect, basically. So really trying to find the good balance between identifying what's important, but as well not being disproportionate in the requirements. When it comes to climate related impacts, these have been found to be very misleading for the consumer, especially you know, claims um, talking about the offsets of carbon emissions and CO2 emissions and so on. Um, and so here we set requirements for ensuring the, the highest in integrity and the correct accounting of all climate impacts. So, I really want to make sure that companies are transparent when they talk about their emissions, um, be it emission actually reductions or emission removals um, or if it's offsetting and so on, because that can be very confusing and misleading to the consumer. Now, we also have specific requirements for comparative claims. So these are basically claims um, where a company compares their product with another company's product or it's even a third company comparing two products together. And we really want to make sure if this happens that the comparison is fair and is based on equivalent data, equivalent assumptions um, on the different impacts and so on. So basically you're trying to be as as fair and and um, reliable as possible. Now, an interesting um, exemption here from from these substantiation requirements is the exemption from micro for micro enterprises. So micro enterprises are really, really small companies that have less than 10 employees or have less than a 2 million euro annual turnover. So we're really talking about, you know, very local uh, firms and these companies will not have to go through the verification of their uh, substantiation when they make a claim they will still this does not mean that they get a free pass of course this still means they're still under the um, the the scope of the unfair commercial practices directive, to so the consumer protection so they cannot make misleading claims it's just that we won't require them to go through the verification um process that i'm going to talk about a bit uh, later on now To mirror the substantiation requirements, of course, there's going to be communication requirements. Um, and these are um, uh, a bit uh, a bit um, less extensive because a lot of them are actually already in the consumer protection framework. Now, an interesting addition that I find as a consumer um, that we've introduced here in the green claims directive is that we require companies to include the information on the substantiation. So all the studies, the calculations and so on. Um, to be made available to consumers, either on the product itself immediately or through a web link or a QR code that the consumer can scan and get access to all the information behind the claim. So to be as transparent as possible, basically. And here again, we're mirroring the exemption for micro enterprises as we did for the substantiation. Now let's move on to the rules specifically addressed to environmental labeling schemes. So we found that there are more than 200 labeling labels in, on the EU market and this proliferation is very confusing for the consumer and there are a lot of overlaps, so we really want to avoid the further proliferation of schemes and reinforce the trust in existing ones. So, we require the schemes to be based on a certification process with independent and transparent governance. And there are several requirements um, in the proposal to that effect. Another uh, provision of the proposal is the ban of labels presenting an aggregated scoring or indicator of, a different, of several environmental impacts. So these are the kinds of labels With the scale here, you can see on the slide from A to E, um, or a, a single score, you know, percentage or something. And these um, labels can be very misleading to the consumer because companies can, in a sense, hide negative impacts by grouping them with positive impacts. Um, and so the consumer is not always aware of what's behind this aggregated um, scores and labels. And so that's why we only want to focus these to be developed under union law to be certain of their reliability. Um, now there's several other measures to crack down on the proliferation of labels. And the first of these is that no new public schemes will be allowed at the regional or the national level. Uh, we really want to focus again and to harmonize all the labels on the EU market at the union level. For the private sector, basically it's the same. No new private schemes will be allowed to be established. They will only be allowed if they can demonstrate um, an added value to the existing uh, landscape. So for example, targeting a product group or category that, isn't, uh, that doesn't have any label uh, covering it yet, basically that could be one example of an added value. And then of course, then for third country schemes, there's the, the, clause are the clauses are mirrored and they will also have to be approved um, by EU authorities or national authorities uh, to enter the, the EU market. So how are we going to check that all of these requirements are, are uh, complied with, are respected basically? Well, here we introduced an ex ante verification, which means that the companies will have to apply before they can communicate to the consumer. They will have to apply to independent and accredited verifiers to obtain a certificate of conformity that um, proves that their claim or their label meets the requirement. And this certificate will be valid and recognized across the EU. So you only have to apply once, of course, and um, Yeah, and we also wanted to make sure that small companies and medium companies so SMEs that are a bit bigger than micro enterprises are also encouraged to participate um, in this green transition and so we've. Uh, provided for different uh, support measures financing measures raising awareness and so on from the EU and from the Member States in the text. Now we're reaching the end of the presentation and this is maybe a bit more technical and more concerning for the public authorities uh, national authorities um so yeah all about enforcement how are you going to make sure that everybody complies with all, all these rules um member states have the liberty to choose the different competent authorities either under the consumer protection framework or new ones they will also be um empowered to impose penalties um, and this is important to make sure that um, uh, you know uh, infringements are punished and then the monitoring requirements again a little bit technical member states will have to report back to the commission and um on what is actually going on in their own countries and this is actually super important because as this is a first step against the fight um Against greenwashing, in the fighting against greenwashing, we will really rely upon this information on what's actually going on the ground. What are the sectors where there's a, there's a more misleading claims? What are the effects of our of this first set of rules on greenwashing against greenwashing? Um, to make sure that further action that we take in the next years, in the next decade, will focus on what's actually um, needed and the situation on the ground. Okay, I think um, I'll stop here. Thank you all for your attention, and I look forward to answering your questions after. Thank you, the interaction of the Thank other you very much. Pasamos ahora a nuestra siguiente oradora, que es Blanca Morales, senior coordinator for EU Eco Ecolabel in the European Environmental Bureau, que nos va a contar sobre cómo acabar con el greenwashing y con ello mejorar la protección de los consumidores. Adelante, Blanca. Ah, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias también a la delegación por invitarme a, esta, a este seminario. Eh, ¿Se ve bien la presentación? A ver. No sé ahora mismo se ve con, con las notas. Ah, a ver, a ver, a ver. <risa> se ha cambiado ahora el... A ver, creo que ya lo, aquí va a estar bien. ¿Se ve bien? Ahora? ahora sí, ahora sí. perfecto. Pues eh, bien, quería simplemente al, al principio de todo eh, pues comunicar que eh, tan, las ONGs eh, en Bruselas, eh, trabajo para el European Environmental Bureau, pero también para la Oficina Europea de Consumidores, pues han, hemos acogido eh, con satisfacción esta propuesta porque entendemos que la escala del problema del greenwashing es bastante grave y, y tiene un enfoque eh, preventivo que, que supone un cambio de paradigma y que, bueno, que a en nuestro entender pues resulta bastante necesario. Y lo que quería plantear en mi presentación pues es un poco... Eh, mostrar por qué pensamos que el problema del greenwashing está impidiendo a los consumidores pero también a las empresas a realmente formar parte de, de, de la transición ecológica que es muy necesaria. Eh, simplemente quería comentar eh, antes de empezar eh, que es el eh, European Environmental Bureau la Oficina Europea de Consumidores perdón, o la Oficina Europea de Medio Ambiente, es una red de, de ONGs de grupos eh, ecologistas, ambientalistas eh, 180 miembros que están presentes en 38 países de, de Europa y que trabajamos pues, sobre un ámbito de, de área bastante amplio, incluyendo la economía circular y el, el greenwashing. Eh, trabajo también para la Oficina Europea de Consumidores. Eh, Actuo como coordinadora de la ecoetiqueta europea para ambas organizaciones y también eh, con el trabajo sobre, sobre el greenwashing. La, la Oficina Europea de Consumidores representa a 36 organizaciones independientes de consumidores en 32 países de Europa. Eh, lo primero que quería mostrar es que eh, los consumidores eh, tienen bastante interés en las compras, en optar por productos y por servicios más sostenibles. Hay estudios a nivel europeo eh, que lo avalan y que muestran que incluso a través de los años este interés está aumentando e incluso pues, se muestra que los consumidores están dispuestos a pagar más por productos que eh, protegen mejor al medio ambiente, pero claro, eh tiene que, tiene que haber una seguridad de que realmente es así y, y que las alegaciones pues, no son falsas. Estos estudios, por ejemplo, pues, existen también a nivel nacional. Este es un estudio hecho por OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios eh, Española, en, en el que han analizado que pues, los españoles consideran que es bastante importante que los productos ofrezcan información medioambiental y mmm, progresivamente están prestando mayor atención a la información y a las etiquetas medioambientales. Incluso eh, esta tendencia ha aumentado eh, después de la crisis de, de COVID. Abajo hay una gráfica que muestra un estudio de la, europeo de, de 2023, en el que se ve que una mayoría de consumidores, muy cercana a la, la cifra a la media europea, eh, declaran que la, los aspectos ambientales influencian su elección de, de producto y servicio. Esta tendencia, pues eh, el problema es que al final las empresas han terminado respondiendo a, a esta demanda. Esto es positivo, que las empresas se interesen por la, por la sostenibilidad. El problema es cuando eh, al final hay una proliferación de alegaciones verdes y de ecoetiquetas que son engañosas. Como diferentes estudios de, de la Comisión Europea, y Eva ha mostrado también algunas cifras en su presentación, pues. Muestran que una gran mayoría de los productos, tres cuartas partes de los productos, muestran alegaciones verdes que pueden ser implícitas o explícitas. Sin embargo, suelen ser vagas, engañosas y además no tienen fundamento. Existen unas 230 ecoetiquetas en la Unión Europea, pero más de la mitad no tienen una verificación fiable o simplemente no tienen ninguna verificación. El problema que esto crea en los consumidores al final es mmm, mucha confusión, como muestran las cifras, es, es, es, es difícil comprender qué productos son realmente verdes y por otra parte eh, al final pues, provoca falta de confianza. Lo cual también es un problema para la transición ecológica. Por otra parte, también esto eh, perjudica a las empresas que realmente están interesadas y que hacen esfuerzos reales por reducir su impacto ambiental y su huella ecológica. Entonces, por eso, eh, acabar con el greenwashing es una prioridad para las uh, ONGs eh, a nivel europeo, pero también a nivel nacional. Aquí he puesto dos ejemplos de actuaciones. Una, en la izquierda, son actuaciones en los países nórdicos. La, a la derecha hay una actuación a nivel español, que quizás sea un poco más interesante para esta audiencia. Pero aún así quería comentar que las organizaciones de consumidores danesas y noruegas han llamado la atención al, a varias plataformas de venta de ropa. Le han denunciado... Con, ah, frente al defensor del pueblo, eh, la práctica que estas plataformas tienen eh, de presentar o vender la ropa como sostenible, cuando en realidad, cuando se, se mira en más detalle cuáles son las, las mejores reales que, que, que tienen los productos, lo que, lo que vemos es que simplemente se, hay un aspecto del, del producto que se ha mejorado, por ejemplo, que pues, se, se usa eh, algodón reciclado, una, un cierto porcentaje de, de, de poliéster reciclado. Eh, y entonces eh, no se tiene en cuenta el ciclo total de vida del producto, pero ya simplemente con ese criterio lo califican como, como sostenible. O a menudo lo que pasa es que ni siquiera hay detrás de esta alegación una verificación independiente, una etiqueta, muchas veces son autoproclamaciones. Eh, eh, en el caso de España, eh, recien, en el, el mes pasado, eh, más de 20 organizaciones sociales han pedido al Ministerio de Consumo medidas eh, fuertes contra el greenwashing. Esta, entre estas organizaciones se encuentran sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones eh, ecologistas, también eh, organizaciones de la economía, del sector de la economía social. Y lo que piden al ministerio es que se prohíban las delegaciones ambientales que carecen de demostración científica eh, y que no cuentan con la comprobación y el respaldo de expertos independientes, como está proponiendo en esta legislación la Comisión Europea. Y también eh, proponen pues, que se cree un observatorio independiente contra el lavado verde que permita a expertos y a organizaciones señalar eh, la presencia de alegaciones o de publicidad engañosa. Las acciones legales contra um, alegaciones engañosas eh, por parte de diferentes autoridades en Europa pues, están en aumento. Aquí he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, en, el, en, en Suecia, el Tribunal Sueco de Patente y Mercado ha prohibido las la alegaciones de neutralidad climática en, en una marca de, de láctea. Eh, también en Inglaterra la autoridad prohibió una campaña publicitaria de Lufthansa que sugiere que las iniciativas verdes de esta um, compañía eh, están protegiendo el, el planeta. Esto es una comunicación implícita que también es importante eh, un poco enfrentarse a este tipo de, de comunicaciones. También el defensor del pueblo de Dinamarca, un poco siguiendo este tipo de denuncias de las organizaciones de consumidores, ha investigado este tipo de alegaciones que hacen que la empresa eh, que te dicen que porque usas 100% orgánico, eh, algodón orgánico o, o poliéster reciclado, eh, tu ropa es sostenible. Pues esto en Dinamarca el defensor del pueblo ha dicho que no es posible según la, la legislación. Y luego también tenemos otros casos, las autoridades de consumo. De de Holanda y Noruega, que también han pedido a empresas del textil pues cambiar su tipo de alegaciones que, que hacen en la moda. En este contexto pensamos que la legislación que está en este momento reformando la Unión Europea con respecto a la reforma de la Directiva de, Comercia, de Prácticas Comerciales Desleales y eh, la iniciativa de Green Claims que ha presentado Eva anteriormente son muy necesarias y, aunque la sesión de hoy se concentra más en la segunda, quería destacar eh, la primera, eh, la reforma de la Directiva de Prácticas Comerciales de, de Leales, porque ambas tienen una relación bastante estrecha. Eh, los apuestos claves que, que ha introducido en la, en la propuesta de reforma la comisión de, de esta directiva es que se va a prohibir una lista de prácticas de lavado verde. Aquí he señalado solamente dos y era destacar pues, que se va a prohibir eh, que haya ecoetiquetas que no estén basadas en certificación independiente o que sean establecidas por las autoridades públicas. Y también se, va, se van a prohibir declaraciones genéricas que no puede, sin que pueda demostrarse una excelencia ambiental pues a través de la ecoetiqueta europea o certificación equivalente o legislación europea específica. Hay una serie de aspectos en esta legislación que son importantes que se deben de preservar y esperamos también que se puedan mejorar en, a través de las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento. Esperamos que el resultado de la negociación eh, preserve la definición rigurosa que ha propuesto la Comisión con respecto a las certificaciones ambientales, pero que eh, aumente eh, los principios de gobernanza de esta, esta definición. Pensamos que, de hecho, la, la legislación que ha presentado Eva sobre los green claims establece una serie de, mínimos, de principios mínimos de gobernanza que van en el sentido del tipo de, de aspectos que las ONG están demandando. Por ejemplo, que los criterios se desarrollen de manera independiente, que sean públicos, que el proceso sea más transparente. También pensamos que es importante que, que haya un proceso de acreditación y, eh, o de aprobación de las ecoetiquetas porque mm, referirse simplemente a una definición de, de, de un pro del sistema de certificación es complejo porque va a requerir un análisis caso por caso y, mm, y en este sentido va a ser difícil para las autoridades de gestión pero también para los consumidores ver qué tipo de eh, ecoetiquetas realmente cumplen con los principios de la legislación si no ha habido un proceso de evaluación previa. Hemos intentado introducir este tipo de reforma en la Directiva de Prácticas Comerciales de Leales, pero sin, sin éxito al final. Sin embargo, entendemos que la legislación que ha propuesto la Dirección General de Medio Ambiente Va en este sentido y porque es una, un enfoque ex ante, en el que se va a pedir a, a un verificador independiente acreditado, que evalúe que la ecoetiqueta cumple con la legislación, eh, con los principios básicos que establece la legislación, y en ese sentido, pues otorgue un, una certificación de, de, de cumplimiento, que va a facilitar el trabajo de las autoridades públicas y va a, a prevenir la proliferación eh, de etiquetas no fiables. Hay un aspecto que consideramos problemático y es el tema de las uh, alegaciones de neutralidad climática. Eh, la reforma de la Directiva de Prácticas Comerciales de Leales Realmente no prohíbe, no prohíbe este tipo de alegaciones, sin embargo, la autoriza siempre que eh, las empresas eh, muestren qué metodología han utilizado para poder hacer este tipo de alegaciones. Sin embargo, lo que observamos es que las empresas básicamente para hacer este tipo de alegaciones se basan en sistemas de compensación de, de emisiones a través de eh, la compra de créditos. Eh, de reducción de, de emisiones que realmente mucha, en la mayor parte de los casos se ha demostrado que no tiene ningún valor y que, y que además pues eh, no son fiables pero además de esto de esto es que científicamente es, eh, no se puede demostrar que un producto eh, no tenga ningún impacto en el, en el clima, el, la neutralidad climática se, con, se, se, con, se consigue simplemente a nivel global, pero implicar que un producto no produce ninguna emisiones es engañoso para los consumidores y esto también es lo que diferentes estudios están demostrando, eh, que un consumidor pues, simplemente va a pensar a través de esta delegación que el producto no tiene ningún impacto en el medio ambiente y por eso pensamos que se deben de prohibir. Blanca, un ah, sí. minuto, vale. Sí. Entonces, con respecto a la propuesta de directiva sobre el green claims, eh, lo que quería destacar, Emma, Eva ya ha presentado eh, eh, en detalle la, la, la medida. Nosotros hemos acogido esta legislación eh, de manera bastante. Bastante optimista y esperamos que en las negociaciones del Parlamento y del Consejo pues se preserve el enfoque de la necesidad de tener requisitos mínimos, de prohibir etiquetas eh, que no están basadas en una regulación europea, eh, aumentar los mecanismos de transparencia y de verificación de la etiqueta y de las alegaciones ex ante y pues introducir una serie de principios que eh, acrediten y eh, verifiquen la fiabilidad de la ecoetiqueta. También nos parece muy muy importante las la, provisiones que establece con respecto a la vigilancia y la obligación de seguimiento por parte de las autoridades públicas y los mecanismos de reclamaciones eh, judiciales y de penalidades. Pensamos que hay una serie de aspectos de mejora, eh, destacar aquí la necesidad de garantizar la implicación de la sociedad civil en la definición de las medidas de los criterios de, para fundamentar las alegaciones ambientales, porque esto es algo que mm, pensamos que la legislación carece de, de este ámbito y, y, y si no hay una implicación de la sociedad civil, al final tenemos una preocupación de que la industria pueda influir eh, más en el, en, en el establecimiento de estos, de estos requisitos. Nos gustaría tener un calendario específico para la introducción de requisitos más detallados para las alegaciones verdes, porque de momento es una propuesta bastante genérica prohibir las declaraciones de neutralidad climática que aún permite la ley y también pensamos que se debe de extender el ámbito de aplicación con respecto a los mecanismos de verificación a, otra, a otros sectores que la propuesta ha excluido, por ejemplo, el sector de, del packaging. Y por último, simplemente destacar que nos parece que esta legislación es bastante interesante para promover eh, ecoetiquetas que entendemos como más fiables. Aquí, aquí quería mostrar simplemente eh, la ecoetiqueta europea, que es una ecoetiqueta que IBI y BEUC apoyan por su enfoque holístico, su eh, eh, enfoque hacia el análisis del ciclo de vida de los productos, la comprobación por parte de, los de las autoridades, la excelencia ambiental. Pero también hay una serie de propuestas de mejora que necesitamos introducir, y es que haya mayor implicación por parte parte de los gobiernos y de la uh, autonomía para la comunicación hacia el consumidor, mejor reconocimiento público, utilización en la compra pública verde y también extender el tipo de sectores al que se aplica. Y con esto, pues, si hay alguna pregunta podré responder después. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Cuántas cosas. Pasamos ahora a Navarra. Y contamos con César López Díaz, que es director de Servicio de Consumo y Arbitraje del Gobierno de Navarra. Hola, César, que nos va a contar. La eh, buenos pregunta. días, Beatriz. Buenos días a todos los asistentes. En principio, muchas gracias a la oficina del Gobierno de Navarra en Bruselas por esta invitación a participar en este, en este seminario, en el que eh, yo voy a disertar mm, sobre aspectos que son paralelos a lo que han hablado los, las, los panelistas que me han antecedido, ¿no? que, que han estado antes, sobre el lavado verde. ¿no? Yo me voy a centrar en dos cuestiones. Una, hacer por encima un, una referencia a la el, el, en qué se encuentra en Navarra todo lo relacionado con la economía circular y luego, eh, dado que en, en, en la distribución territorial constitucional del Estado español hace que las comunidades autónomas sean... Eh, sean ...tengan las competencias exclusivas en materia de defensa de los consumidores, eh, por lo tanto tenemos las comunidades autónomas, competencias legislativas, eh, hemos eh, hecho una nueva ley eh, que se convierte en un estatuto de los consumidores y usuarios de Navarra que mm, sustituye una ley del año 2007 y en la que introducimos una serie de aspectos que voy a comentar y que están alineados totalmente con el desarrollo sostenible. Voy a compartir pantalla para, para empezar. En, en principio eh, quería disculparme ante Eva, dado que I speak bad English, but I understand it server I will do the presentation in Spanish, eh, sorry. Por lo tanto, pues me dirigiré en español dado que lo domino mucho más para poder hablar. Eh, en principio, ¿qué es la economía circular en la que todos los que me han antecedido seguramente conocen? Es un modelo económico para la sostenibilidad eh, que busca el aprovechamiento máximo de los recursos y la generación mínima de residuos manteniendo los materiales, los productos en procesos circulares y que puedan ser reintegrados en la cadena de valor económica terminada su vida útil. Eh, eh, esto hace que el uso de estos materiales sustituya al consumo y, y el consumo solo se produce en ciclos eficaces. Voy a, a poner la pantalla en, en presentación para que se vea entera. Eh, esto es una diapositiva en la que se ve lo que sería la economía lineal en la que se generan muchos residuos, la economía del reciclaje en la que hay residuos que pasan a ser valorizados y la economía circular en la que la mayoría de los residuos se pueden reintroducir en la cadena de valor. Eh, la, en, en Navarra se establece... Una agenda de la economía circular con el horizonte 2030 en la que los principios de acción de esta agenda son preservar y mejorar el capital natural, optimizar el uso de los recursos y fomentar la eficacia del sistema. Eh, las características de una economía estrictamente circular es que su diseño se tiene que hacer sin residuos, que el, el uso de la energía sea con fuentes renovables etcétera, etcétera. Eh, no me voy a, a extender en los elementos clave de la economía circular porque no, no, es el, no es el nudo gordiano de lo que yo quiero comentar y decir que la Comisión Europea en materia de economía circular tiene un aspecto fundamental que es empoderar a los consumidores. En estos aspectos en el que los consumidores tienen que recibir información fidedigna sobre aspectos como la reparabilidad y la durabilidad de los productos que le ayuden a tomar decisiones más sostenibles desde el punto de vista de medio ambiente. Por lo tanto, esto es que le da y le otorga a los consumidores unos verdaderos derechos a la reparación de los productos que han que, que, que adquirido. En Navarra eh, se establecen en, en el entorno en, en a la economía circular y a otros entornos lo que se denomina estrategias de especialización inteligente, Smart Specialization Strategies, que son un modelo para el desarrollo económico que implica concentrar recursos en áreas económicas. Este fue el primer aspecto la, las estrategias S3, eh, que son el modelo para el desarrollo económico, en el que concentra recursos en áreas económicas en la, la región, que cuenta con ventajas competitivas y se establece la agenda circular eh, con Horizonte 2030, en principio en base a estas estrategias de especialización. Pero eh, en un... Avanzado ya el tiempo, se establece un soporte en la estrategia de especialización S4, que se constituye como una agenda de transformación económica regional y que quiere hacer que Navarra sea un referente de crecimiento sostenible en Europa, eh, digitalmente comprometida con el territorio y con las personas. Por lo tanto, la S4 es una agenda de transformación económica basada en el crecimiento sostenible. En las claves de la S4, eh, por decir cosas que puedan ser interesantes, eh, establece nuevas cadenas de valor en el que favorece el posicionamiento de empresas en nuevos nichos internacionales generados por las transiciones ecológica y digital. Eh, el, el establecerse dentro de redes europeas participando en plataformas para cooperación, aprendizaje, generación de oportunidades empresariales, pero todo vinculado a las, al crecimiento sostenible. Eh, hay instrumentos de planificación del gobierno de Navarra, eh, sectoriales, transversales. Eh, transversales los objetivos de desarrollo sostenible 2030, las estrategias de especialización, la hoja de ruta del cambio climático y luego eh, instrumentos sectoriales, planes de residuos, industriales, etcétera, etcétera, y luego otros planes que tienen integración indirecta dentro de la economía circular, como pueden ser planes de turismo, de vivienda, de salud, de juventud, etcétera. Los principios de la elaboración de esta Agenda 2030 es actuar sobre productos relevantes y estratégicos, adoptar los principios de la economía circular ampliamente, alinear políticas y recursos económicos y avanzar en la gobernanza inclusiva. Eh, lógicamente todo esto se introduce dentro del paradigma de la economía verde, en el que el foco de la economía verde no está situado solo en la eficiencia del uso de los recursos, en la gestión de residuos, etc., sino que está enfocada ¿eh? al bienestar humano. y Por lo tanto, eh, hay que conseguir que dentro del bienestar humano hay que empoderar a los consumidores en este paradigma de la economía verde. Objetivos generales de la agenda, gestión sostenible y eficiente de los recursos, sustituir energías fósiles por renovables, reducir generación de, de residuos e incrementar el consumo responsable, contribuirá a la sostenibilidad y la cohesión territorial. Eh, no me voy a extender en los ejes de la Agenda 2030 y sí voy a hacer una breve, breve eh, introducción a un, a un programa que se llama Navarra Circular, en el, que, en el que se establecen una serie de metas hasta para el año 2025, que es promover la adopción de la economía circular en las empresas navarras, en el que se introducen indicadores con números de empresas adheridas, esto está dirigido hacia el mundo de la empresa. Número de empresas adheridas, que se lleguen a 200 empresas, número de proyectos de economía circular en el marco de Navarra circular, 75, fomentar la formación en materia de economía circular, estudiantes y personas, impulsar el conocimiento especializado en Navarra. Eh, este, este... Ay, Esto no está, no, me, no pasa, no sé qué ha pasado. Perdón, un segundito, porque no sé qué ha pasado. ¿Qué? Ya... No, que no sé. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a dejar de compartir un momento y voy a volver a compartir porque no sé qué ha pasado, que no me está obedeciendo el, el mando para ir pasando. A ver, con esto si paso, bueno. Y voy a pasar al, al, al siguiente aspecto al que me he referido, que es hablar de la ley foral 34-2022, reguladora del Estatuto de las Personas Consumidores, en, en, el, en el que introducimos una serie de aspectos que, de corresponsabilidad de, por parte de las administraciones públicas. en la promoción del consumo sostenible. Un artículo dedicado totalmente a ello, en el que mmm, tiene las administraciones públicas de Navarra tienen que promover un consumo responsable y sostenible. Eh, establece una serie de derechos básicos en el que yo podría eh, incidir en, en uno de ellos, que es la protección frente a los riesgos que pueden comprometer la salud y la seguridad incluyendo aquellos que amenacen el medio ambiente y la calidad de vida. Por lo tanto, estamos eh, dentro de, de, de ese alien, alien, alineamiento eh, con los objetivos de desarrollo sostenible, con la economía circular, con la economía verde, etc. Y hemos introducido un aspecto, que le hemos denominado derechos de nueva generación, en esto voy a centrar un poquito este artículo 13, en el que hablamos del derecho a la soberanía de la persona consumidora para la toma de decisiones de compra de bienes o contratación de servicios de forma consciente e informada, derecho a un medio ambiente saludable que promueva las condiciones para ejercer un consumo responsable y que fomente el desarrollo sostenible, Derecho a la soberanía alimentaria vinculada al consumo de productos locales, circuitos cortos, derecho a la garantía de funcionalidad con arreglo al ciclo de vida útil esperado de los productos, derecho a recibir un trato correcto y respetuoso en las relaciones de consumo, la publicidad y comercialización de bienes y servicios, especialmente en colectivos vulnerables, derecho a la seguridad en las relaciones de consumo establecidas por cualquier canal de comercialización, derecho de acceso a bienes obtenidos según modelos de producción y consumo ético y sostenibles, participando de forma activa en los procesos circulares de producción y consumo, en la prevención de residuos, en el reciclaje, derecho de acceso a los beneficios derivados del uso de las nuevas tecnologías. Lógicamente, el, el haber introducido este, estos aspectos en que hemos considerado derechos de nueva generación, pues hace que, que, que estemos desde el empoderamiento a las personas consumidores absolutamente alineados para que los consumidores eh, adquieran los derechos desde esta ley eh, a todo lo que está relacionado con la economía verde, la economía circular y el consumo. Eh, hablamos del derecho a disponer de bienes sin riesgo para la salud y para la seguridad, en el que el gobierno de Navarra decimos que promoverá de acuerdo con normativas europeas y nacionales la utilización de etiquetas informativas accesibles de carácter voluntario sobre este tipo de riesgos en el que podemos eh, incidir en que el etiquetado ambiental del que se ha hablado antes por parte de las personas que han intervenido, pues lógicamente pues, habrá que, que, que tenerlo en cuenta, dado que supone un riesgo para el medio ambiente y puede suponer un riesgo también para la para las personas. También hablamos de que los productos y los servicios tienen que ser auténticos y tienen derecho a exigir que los, que los bienes y servicios se realicen en condiciones de promoción y publicidad eh, que sean absolutamente objetivas. Eh, Transparencia informativa, introducimos en, en la ley en el que tienen derecho a recibir información de las características de los bienes que adquieren y la finalidad y que puedan conocer todo con carácter previo a la contratación de los productos y los servicios de modo claro para poder posicionarse y poder hacer las cosas. Eh, hablamos de... Sí, Intentamos Hablamos de del consumo de responsable y sostenible en un artículo. Eh, le damos a la ley también un sentido de trascendencia social que responsabilidad de las personas consumidoras actuar en los actos de consumo con sentido de trascendencia colectiva. Introducimos de alguna manera eh, responsabilidades individuales de las personas y, y colectivas de las personas consumidoras en su participación en el ámbito de la responsabilidad social. Eh, voy a ir a un aspecto en el que, independientemente de que ya existen programas dentro de la Unión Europea que las autoridades de consumo de los diferentes estados hemos asumido dentro de nuestras competencias, como pueden ser eh, todo lo que supone el etiquetado de los alimentos ecológicos, en el que tenemos las competencias de control en algunos aspectos, etcétera, etcétera. Eh, lo que sí que tenemos clarísimo desde nuestros procedimientos sancionadores eh, es que estamos preparados eh, para eh, estas cuestiones engañosas eh, de prácticas desleales ante los consumidores, de aspectos que, eh, esto que hablábamos del engaño verde, eh, etiquetas engañosas, etcétera, etcétera, que prestan al engaño o la confusión y que impiden reconocer la verdadera naturaleza del bien o del servicio que adquieren, o sea, ya en nuestros procedimientos sancionadores está contemplado, o sea, que es sancionable eh, situaciones que induzcan a engaño o confusión. Por tanto, esperamos lógicamente con, con, con interés el que esta directiva eh, y los posteriores reglamentos que sean necesarios, pues hagan que esta situación de engaño verde al que los consumidores europeos eh, hemos estado sometidos, pues que no se produzcan, pero sí hay que tener en cuenta que si hay pruebas de que eh, productos eh, que dicen que tienen una serie de condiciones no cumplen con, con criterios científicos, pues tenemos la posibilidad, si tenemos la prueba, de poderles sancionar ya hoy en día. Pues esto es más o menos todo lo que quería decir. Lógicamente se quedan cosas en el tintero, pero pues muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, César. Eh, bueno, eh, pasamos. Eh, hay muchas preguntas. Una que se repite, si vamos a compartir el vídeo y las presentaciones, sí, en los próximos días los subiremos a, a la web eh, donde habéis encontrado el evento. Eh, hay mm, un par de preguntas. Eh, vamos a intentar responder las preguntas en, en un minuto, respuestas breves. Eh, for Eva Funken, I don't know if you are listening to us. Eh, several questions for you. One is, eh, when will be um, um, ready the, the directive for green planes? Well, when it will be enforced? Yes, thank you very much for the question. Um so in terms of the timeline, we are now slowly starting negotiations between the parliament um the EU parliament and the council. So these negotiations are not time bound, but we are optimistic, we're keeping optimistic to have an agreement between them and an adoption before the end of the mandate. So Hopefully in 12 months. And then from then on, there is a two year period where the member states for the member states to transpose into national law. And then again, six months um, of, of a period for everybody to for the entry into force. So we're not looking at um, the requirements being in place before three to four years. Okay, thank you. Another question for you is um, if the Commission is going to, to propose uh, a common methodology for all products, the same methodology for all to be considered uh, sustainable. Right. So it was considered at some point to impose a single a standard methodology for all products. Now, following a lot of discussions and exchanges um, inside the Commission, uh, as well as industry, Um, it was decided that this was not the best way to go, because there isn't actually on the market, uh, not on the market, there isn't actually a method currently that exists that would be best fitted for all types of products. I mean, we're talking about every single possible product, from a shower curtain to uh, minced meat to a brush to, you know, a commercial flight. Um, but we're also targeting services, so this includes, uh, you know, massages and, and, and everything and, and, and banking services and, and so on. So in the end, it's, um, it's, it's very our objective was more to set general principles and not to focus on the method in itself. And now we have other proposals such as the eco design requirements proposal that set actual methods, but then per product category. And these are to, to yeah. So that would make more sense to focus every time on each product category rather than trying to impose a, um, a single method for everything. Thank you. Another question for all. Una pregunta que puede ser para todos. ¿Cómo modelo medioambiental al resto del mundo? How is Europe going to export its model to the rest of the world? Maybe Eva, you would like to start? Sure. I mean, because we are setting the requirements for every communication that's targeted to EU consumers, this as well includes uh, communication and, and advertisement from companies coming from outside of the EU that are communicating to EU consumers. So in that sense, there will be a trickling effect up the value chain and across borders. Um, because in essence, everybody will have to respect the rules. When they target EU consumers, so let's already start with this. Blanca, te gustaría completar? Eh, sí, simplemente eh, señalar que al final la legislación esta se va a aplicar a todos los productos, los servicios que que hagan alegaciones en el mercado europeo, y por lo tanto, independientemente del lugar donde se producen, tendrá que cumplir con la legislación. Y también hay algunas algunas provisiones que hacen que la Comisión Europea evaluaría etiquetas de, exteriores a, a la Unión Europea que quieran eh, actuar en el mercado de la Unión Europea. Tendrán que ser aprobadas prealablemente por la Comisión Europea. Entonces, eso también ejercerá un tipo de, de influencia. Pero en general también vemos que la legislación europea suele ser eh, un punto de mirada para, para otros mercados que terminan eh, replicando normativas, como por ejemplo en el caso de los químicos en el REACH hemos, hemos visto legislaciones similares eh, en otros lugares y es posible que, que, que pueda ser una, una fuente inspiradora. Vale, muchas gracias. Y ahora una pregunta para todos. Eh, un minuto cada uno, así una respuesta rápida. Preguntan cuáles son los diferentes mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para denunciar actividades de greenwashing. So there is this question for all, I think you've all answered to it, but maybe in a nutshell if you could uh, make like a summary. Uh, so they say, what are the different mechanisms uh, that citizens have to uh, to co complain about the uh, activities of greenwashing? I think you've all covered this, but uh, yes. You could provide maybe a Blanca can can say a few words. She's yes. Maybe precise. I can say a few words on that. With the, uh, sorry, I I will uh, switch to Spanish because the question was in Spanish. Uh, oh, oh, la la la legislación actual es un expresa una situación caso por caso y requiere un proceso largo de análisis por parte de las autoridades judiciales cuando se hace una, una reclamación que para un ciudadano individual es difícil de llevar a cabo. Suelen ser a lo mejor organizaciones como consumidores que a lo mejor van a mostrar eh, un tipo de demanda, pero al final son las autoridades las que tienen la iniciativa. Con la legislación actual, que eh, ha introducido la Dirección General de Medio Ambiente, hay una provisión que establece que los orga las organizaciones interesadas como organizaciones de consumidores, organizaciones sociales o otro tipo de ambientales, otro tipo de organizaciones, pueden efectuar eh, demandas eh, judiciales y pedir que se investigue un tipo de alegación. Pero, además, la provisión que han introducido de hacer que se muestre los estudios junto con la alegación va a hacer el trabajo más fácil de comprobación si existe realmente detrás de una alegación un estudio que ha sido certificado por una tercera parte. Eso ya es un primer paso que, que las organizaciones se pueden comprobar antes de adoptar una reclamación judicial. Eh, podrías Sí, sí. Vamos a ver. Yo antes me he referido que quizás tenemos armas eh, para de alguna manera intentar disciplinar el mercado para, para que no se produzcan estos hechos. Lógicamente también me he referido a la obtención de pruebas para eh, considerar que un, una declaración ambiental o una declaración verde que puede ser falsa, sea falsa, pero el, el aspecto de poder solicitar dentro de una demanda que presente un consumidor, porque piensa o porque considera que lo que le están haciendo es engañar, pues lógicamente pues nos, nos tendríamos, o tendríamos la posibilidad de requerir a la empresa que pone este producto al servicio de los consumidores pedirle eh, que nos demuestre con eh, sus estudios sobre ese producto eh, estos certificados que pueden ser de organismos eh, que pueden ser cre creíbles o, o no tienen estos certificados y lógicamente si no dispusieran de certificados o creíbles o no dispusieran de certificados, yo creo que en base a ese artículo al que me he referido, de que pudiera ser una infracción en materia de consumo por engaño a los consumidores, pues podríamos perfectamente actuar, o sea, simplemente desde el mundo de, de, de, de la defensa de los consumidores, no en el, la vía judicial, en la vía jurisdiccional, sino en la vía de las reclamaciones ante las autoridades competentes en materia de, de vigilancia de mercado. Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí porque se nos ha ido pasando el tiempo. Eh, clausura del webinar, Sergio Pérez, director general de Acción Exterior de Navarra. Sergio. Vale, Beatriz, ¿me escuchas? Sí, te oímos. Vale, no estoy sin la cámara porque tengo una conexión un poco... Estoy en el tren. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas, eh, tanto a los asistentes, que siempre pues es, es un placer contar con tanta asistencia, especialmente en, esta, eh, en este webinario sobre Green Claims y la normativa europea eh, relacionada con la economía circular, y especialmente a las personas ponentes, tanto a la comisión como el, al Bugó y a... Y al gobierno de Navarra en la figura de César López de Dios. Como ha comentado la consejera, pues la economía circular es una estrategia de gobierno, es una, eh, bueno, una apuesta del gobierno de Navarra eh, que realizamos y que venimos trabajando en ella bastante tiempo. Y también me gustaría pues, eh, aprovechar a recordar que nos encontramos hoy en el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Eh, somos la tercera comunidad que mayor invierte en más de Masí y la cuarta en índice de competitividad eh, a nivel regional eh, en España. Somos todavía moderita y pero bueno, estamos trabajando en ello y a través de diferentes medidas, como una que voy a comentar ahora, que es la de retos estratégicos, que por primera vez en los retos de IMAXD se incluye un, eh, bueno, un reto dedicado exclusivamente a la economía circular, ¿no? a la parte eh, de economía circular, que es un reto de I+.D., muy parecido a lo que son las misiones, el sistema de misiones, y eh, bueno pues consistiría en que empresas y centros tecnológicos, organismos de investigación, pueden disponer pues, de dos, dos millones y 2.150.000 euros, creo que es la dotación, pues para realizar eh, actuaciones en conjunto, en consorcio, pues, para resolver eh, temáticas de, de economía circular. Hemos comentado también que tenemos la estrategia de Acción inteligente, la S4, que eh, precisamente es S4 porque es incluir el, es incluir el eh, la factor sostenibilidad de la estrategia de especialización inteligente, de la S3 a la S4, es precisamente la primera eh, comunidad o de las primeras eh, regiones que lo hicimos. Y eh, también tenemos la Estrategia Territorial de Navarra, que es una iniciativa interdepartamental en la que todos los departamentos pues, colaboramos para ser eh, más sostenibles en los, en los ODS. Eh, bueno, realizamos estas políticas y en la parte de la acción exterior contribuimos a través del posicionamiento de Navarra en Europa a tres diferentes redes europeas, como ACR Plus o como ICLI o participando en la Circular Economy Stakeholder Platform. Y también ponemos en marcha Navarra Circular, que es esta iniciativa de la que ya hemos eh, tratado. Hacemos esto porque lo que se contempla en el Plan de Acción Exterior es eh, pues participar activamente en Europa y también en las instituciones europeas, no solo en estas redes, sino también en el Comité Europeo de las Regiones. entonces bueno Continuaremos realizando estos seminarios, continuaremos eh, realizando, bajando las políticas europeas a Navarra y haciendo esa relación bidireccional para que nosotros en Navarra expliquemos qué es lo que hacemos y para que la Comisión o las instituciones europeas vean cómo trabajamos en Navarra también y eh, esto es lo que hacemos porque perseguimos más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. Sin más, eh, aprovechar para desear a todos un buen fin de semana. Espero que hayáis disfrutado de esta eh, sesión de formación y que eh, no me extiendo mucho más y, y agradeceros vuestra asistencia lo dejo aquí Bueno, muchas gracias a todos, saludos desde Bruselas y para, si os interesa, realizaremos el próximo webinar el 9 de mayo y será sobre la formación profesional eh, transfronteriza Sin más gracias sí, y hasta dentro de unos días Gracias a todos Adiós. Gracias. Gracias. Gracias a todos.